Hola a todos, este es el vídeo de presentación de la asignatura Laboratorio de Electrónica. Yo soy Javier Mateos, el responsable de esta asignatura. El resto de profesores serán Tomás González e Ignacio Inigue de la Torre, Junior. Esta es una asignatura que tiene tres créditos. Forma parte del bloque formativo de electrónica, que poco habéis visto hasta ahora. Solo la instrumentación electrónica que visteis en segundo y la electrónica física que vais a dar en paralelo a esta asignatura. Luego, habría otras dos asignaturas de electrónica que se dan en el segundo cuatrimestre, que serían la electrónica de comunicaciones y los sistemas electrónicos digitales, que son asignaturas optativas, que os animamos a elegir y poder cursar después de la electrónica física y este laboratorio de electrónica. Haremos distintos tipos de prácticas. Primero, hay unas prácticas asociadas a medidas de parámetros de materiales semiconductores en las que hacemos unas medidas en el laboratorio y luego tendréis que elaborarlas haciendo una serie de informes y extrayendo los parámetros que nosotros eh, intentamos determinar. Por ejemplo, la altura del germanio, la movida de los electrones, diferentes tipos de parámetros que obtenemos en las uniones PN o capacidades MOS. Y luego hay otras prácticas en las que lo que vamos a hacer es caracterizar dispositivos y circuitos electrónicos montando circuitos y analizando y haciendo ciertas medidas en las que vamos a hacer por una parte esos montajes y por otra parte la simulación con multisim en la que vamos a intentar un poco hacer la parte práctica y la parte teórica juntas y en paralelo intentando ver la comparación entre lo que sería una simulación y lo que sería un montaje de ese mismo circuito. Esas prácticas las haremos en dos laboratorios diferentes. Las prácticas en verde son las que vamos a hacer en el laboratorio que llamamos laboratorio grande en el que vamos a realizar esas prácticas en grupos de dos o tres personas y luego vamos a hacer las medidas del laboratorio pequeño que son asociadas a los parámetros de los semiconductores esos que os contaba antes de medidas de germanio germanium y experimento de Heinz-Schockley o medidas de las capacidades y esas las haremos en el laboratorio pequeño. Con respecto a la evaluación esta es una asignatura práctica, por lo tanto la evaluación continua va a ser muy importante. En este caso va a pesar el 60%, como veis en este esquema. El 60% va a ser la evaluación de estos informes o cuestionarios que vais a tener que realizar al final de las prácticas. En algunos casos van a ser cuestionarios muy sencillos, en otros casos, sobre todo cuando hagamos las prácticas de medidas de parámetros de semiconductores, van a ser un poco más elaborados en los el que vais a tener que extraer, eh, hacer cuentas y extraer ciertos parámetros. Al final, se hará una prueba práctica que pesará el 40% y que va a ser una prueba en la que va a consistir en dos partes. Una parte asociada a los montajes en el laboratorio y otra parte asociada a las simulaciones con multisim que haremos en, en algunas de las prácticas que, que haremos a lo largo del año. Esta es la única parte que se podrá recuperar, ¿de acuerdo? El examen de recuperación de la prueba de práctica va a ser solo asociado a este 40% de la prueba de práctica final. La evaluación continua no se puede recuperar. Eso no quiere decir que si no asistís a una práctica se vaya a suspender la asignatura. No, cada práctica se va a evaluar de forma independiente y pesará, digamos, el, lo que tenga que pesar con respecto al número total de las prácticas. Si hay nueve prácticas, pues una será un noveno de la práctica. y Eso bajará la nota, pero no quiere decir que haya que hacer todas las prácticas para poder ser evaluados. Y eso es todo. Ya tendréis más información de la asignatura en Studium, con los horarios concretos de cada una de las prácticas y la programación a lo largo del año, pero con esto ya tenéis una primera introducción sobre lo que va a ser esta asignatura. Ya nos vemos en el laboratorio. Un saludo.